Hola, hola mi gente linda de Cáncer. Ahora vamos con tu horóscopo de esta semana de Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver cuál es el mensaje del tarot de hoyo para ti esta semana. ¿Qué mensaje trae las cartas del tarot? Y nos sale la carta de la lucha. Si bien esta carta nos está hablando de eh, cierto conflicto interno, de cosas que tú sientes que las tienes que luchar porque... Eh, y de repente crees que la lucha es contra los otros o contra una persona, un marido, un ex marido, eh, un amigo, una pareja, algo, alguien, realmente es una lucha contigo mismo, es una lucha de poder contra tu deseo, contra eh, tus expectativas, tu, tus, eh, sí, tus expectativas, lo que tú quieres de esta vida, entonces, es una semana para darnos cuenta de que estamos, primero, la manera de resolverlo es darse cuenta de que estás en esa posición de lucha para que puedas tomar más conciencia sobre el tema, en qué parte o en qué área de tu vida estás luchando, si en la parte de la salud, en la parte económica o en la parte de parejas, eh, y lo puedas eh, resolver. Vamos a ver ahora con el tarot de Ryder de Rider White, cuál es el mensajito para ustedes esta semana. ¿Qué mensaje nos sale para la gente linda de cáncer? Y bueno, la semana comienza con arcanos mayores y una energía bastante contundente. Yo diría que la palabra aquí es contundencia. Lo primero, nos sale firma de contratos, ya sean contratos. Um, de alquileres de, de apartamentos casas pero aquí te sale firma de contrato buenas noticias también nos está hablando de que estás pasando por un periodo si bien hay lucha vas a pasar por una persona, alguien en tu vida que te ayuda a cambiar el paradigma que te ayuda a cambiar ese sistema de creencias y te Pone un poco más objetivo, objetiva y ecuánime. La reina de copas nos habla de trabajar la inteligencia emocional. Cáncer es conocido por ser uno de los signos más melancólicos del zodiaco, que siempre está pensando en el pasado, en lo que hizo, en lo que no hizo y toda la dulzura de un pasado o la amargura de un pasado. Entonces es momento simplemente de honrarlo, agradecerlo, te trajo hasta aquí pero ya no podemos seguir llorando por la leche derramada simplemente esto ya pasó es una semana más bien para que te actives con tu creatividad con tu fuego interno, tu pasión así con la, con la energía de las vestales de ponerle amor a tu hogar o a tu entorno hacer un puede ser un Feng Shui, puede ser una, una reforma que te ayude a sentirte bien contigo mismo en tus espacios, en tu área personal. Veo que tienes mucha asistencia de tus ángeles, asistencia de personas importantes, influyentes en tu vida que te ayudan. Puede ser de una manera económica, puede ser de una manera emocional, moral eh, o material. Digamos que sin duda aquí hay súper buenas noticias para ti excelentes noticias para ti esta semana eh, no sé si estás pidiendo créditos <coughs> quizás no sea el caso por el momento pero sí se ve que hay una ayuda puede ser económica <coughs> disculpe, o puede ser moral pero es una super ayuda, es algo que te impulsa para llegar a otro nivel, a otro estatus Ahora vamos a ver con el tarot de la magia sexual para las personas que están solteras o casadas o en pareja. Vamos a ver qué mensaje nos sale. Nos sale el mensaje, la carta de la fuerza, el carro y el 10 de oros. Estas cartas están muy lindas y potentes para la parte de pareja. Primero, el carro nos habla de toma de decisión. Tomas el control de la relación, pero de buena manera, ¿no? no No, la manera de controlar, de que tú vas a hacer lo que yo quiera y vas a manipular, no, no, nada de eso. El carro más bien nos está vaticinando éxitos porque la relación toma un rumbo, toma una dirección más uh, en equilibrio y sobre todo más próspera para cada uno de, de ustedes. La fuerza también nos está hablando de domar un poco eh, la, la fierecilla, ¿no? Si vemos, aquí es un jabalí, normalmente es un león, pero aquí estaría representado por un jabalí que tiene una conexión con el primer chakra y con el segundo chakra, que es donde eh, luchamos por sobrevivir. Muchas veces luchamos contra nosotros mismos, por eso la carta de la lucha, contra nuestros bajos instintos y con nuestro deseo de dominar y controlar en la relación porque creemos que sea de una determinada manera porque bueno venimos de un sistema de creencias en donde la relación tiene que ser así así asado y nuestro marido o nuestra esposa tiene que cumplir estos requisitos estas normas y te has dado cuenta que ya para este 2020 Nada es lo que parece, nada es lo que debería ser, entre comillas. Estamos más bien por la igualdad de condiciones y por eh, lo que damos en una relación. Tiene que ser en equilibrio, intentar de que sea en armonía, lo más en armonía que se pueda. Por eso este, no se puede querer estar controlando a la pareja porque, bueno, primero tú escogiste esa pareja con sus Defectos y sus virtudes para que te ayude también a ti, a tu evolución. Esto fue un contrato de almas que ustedes hicieron en pasado para evolucionar juntos, llegar juntos a otro nivel de conciencia. Para las personas solteras, nos sale el 10 de oro. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo veo que puedes estar conociendo personas a través de las redes sociales, a través de redes, a través de amigos. Eh, el 10 de Oro augura también un bienestar, un comienzo positivo en una relación. Este, las intenciones de esta persona pueden ser muy positivas, pueden ser una persona bastante creativa, bastante fogosa, bastante enérgica y bueno, qué tan enérgico, qué tan fogoso eres tú. <risa> Entonces, ¿qué el agua y el fuego se puedan mezclar, que el, lo, posit lo, lo femenino y lo masculino se puedan mezclar, ya eso va a depender de cada uno. Por ello, dejar el pasado atrás, perdonar, sanar lo que se pueda sanar, pero sobre todo perdonar, para que puedas disfrutar el presente y esa relación magnífica que va a venir para ti. Bien, ahora vamos a ver ¿Cuál es el mensaje de tus angelitos para mi gente linda de cáncer? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la, la respuesta a esa pregunta que tienes en tu mente? Haz tu pregunta para que puedan responderte tus ángeles. Y nos sale la ocasión es favorable. La ocasión es favorable para conseguir pareja, para... Uh, un nuevo empleo, quizás hasta para pedir un crédito, porque no, se ve favorable. Vamos a ver ahora con las cartitas de Joponopono cuál es el mensaje de la técnica hawaiana. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Nos dice, no es más que una memoria, yo decido librarla de lo que haya pasado en pasado. No es más que una memoria y yo decido liberarla. Bueno, mi gente linda de cáncer, espero les haya gustado el mensaje de esta semana. Más que les haya gustado, que les haya servido. Y si les gustó y les sirvió, le invito a que le den un like, a que comenten, a que lo compartan a, a sus amigos, a, las, a sus familiares. Que se suscriban a mi canal y que le den a la campanita de notificaciones. Nos estaremos viendo en próximos videos. Bye, bye. Besitos.